En mi recorrido como bienes angel inversor en emprendedores, he cometido varios errores. El más antiguo del que yo tenga constancia y recuerde, fue una plataforma de multijuegos, multi multijugador online. No existía nada parecido en aquel tiempo, parecía muy revolucionario. De hecho, el modelo de negocio... A lo largo de, pues después de pasar años, se demostró que era bastante válido, o sea, sé que como oportunidad de inversión para un business angel como era yo en aquel momento, parecía muy interesante. El problema vino por el cálculo de cuánto tiempo, recursos, dinero iba a costar el desarrollo de una tecnología que no existía, no había, eh, éramos pioneros en el mercado. Eh, los emprendedores, un grupo de desarrollo de IT con bastante buena fama y bastante buenos trabajos en su eh, haber... Vieron que había una posibilidad de negocio realmente interesante, estaba muy de acuerdo con ellos pero el problema vino por el cálculo del coste del tiempo y de recursos. ¿Qué ocurre? Que eh, plantearon una, una eh, ronda de financiación, se cubrió con distintos inversores. Y cuando no se lleva a pena ni el 30% del desarrollo de la parte del servidor que iba a mantener esa estructura de multijugador, multijuegos, eh, y sin haber empezado a seguir a la parte de desarrollo del cliente, eh, se acabó el dinero. Se acabó el dinero, los recursos se quedaron a cero, se planteó volver a hacer eh, un una segunda ronda entre los inversores y no lo vimos. No lo vimos en cuanto que el modelo de negocio parecía maravilloso, eh, luego acabó demostrándose de que era una buena idea, pero si apenas se había comenzado eh, el 30% de la parte de servidor, no se había empezado la parte de cliente, ¿cuánto dinero necesitaríamos sobre lo presupuestado inicialmente? ¿Tres veces? Cuatro veces lo presupuestado, con lo cual los números empezaban a no salir. En ese momento pues se tomó la decisión por parte de los inversores de no acudir a la nueva ronda de capital y eh, dar por perdido una inversión dar la propiedad de forma completa, eh, una inversión en, en un negocio que parecía muy rentable, pero que no se sabía cuánto realmente podía acabar exigiendo en cuanto a recursos financieros a los distintos inversores. Una pena, porque el modelo de negocio era válido, eh, la idea era muy buena eh, y con el tiempo ha habido otros proyectos que se han eh, funcionado perfectamente en el mercado bajo las mismas premisas de aquel sistema de multijugador online. Una pena, eh, y ese pues fue prácticamente mi primer error, el no valorar adecuadamente los costes que repercute cualquier tipo de desarrollo tecnológico T eh, desde cero. En aquel momento no había nada creado y había que hacerlo todo. Y eso fue un, un error mío con ángel que tendría que haberlo calculado mucho mejor cuando dije sí a entrar como ángel en aquel proyecto. Una pena, fue un error, pero hay que aprender que los costes de IT siempre tienen tendencia a ser mucho más expansivos de lo que nos podemos creer inicialmente. Lo pagué caro en base a una inversión perdida, pero una lección aprendida. Eh, seguiré Si os gustan esta serie de vídeos de mis errores como inversor Winning Angel o mis errores como emprendedor, continuaré. Todo depende de lo que me digáis en los comentarios. Saludos.